Días En cuaderno, noches en llanto y noche te desvelo. Le pregunté a Dios eh, si el amor existe, pero jamás me respondió. Contestó mi pregunta: en silencio, no te agradezco nada porque nunca hiciste nada. Prefieres y elige a otro, a uno que te amaba. Escribiendo el verso eh, que en neta me faltaba.